1, 2, 1, 2, 3, 4 Manos arriba por la música negra Que tiene un señor profundo en mi alma Manos arriba por la música negra la en América, de Verita y Ma Manos arriba por la música negra Sedulctora, llena de sensualidad Manos arriba por la música negra Muchas gracias amigos, el V, Rubén Santiago, la Franchi, para los 5 años de Rebel Sound, el blog más rebelde de todo el mundo, representando el barrio, la calle, la gente y la música negra en todo el mundo. Gracias amigos, hasta pronto.